¿Qué tal, Defensores de la Madre Tierra? Yo soy Yema Pérez Sánchez, soy de la comunidad de Las Casitas Papas la Veracruz, soy de la región del norte de Veracruz, del Totonacapan. Eh, estamos trabajando en un proceso con jóvenes aquí mismo en la región y para la defensa del territorio. Eh, es muy importante y emocionante para nosotros eh, saber que ustedes también están trabajando por esta causa que, que realmente nos afecta a todos y debemos de despertar conciencias en más personas, en jóvenes, en adultos, en personas que están cerradas, que por el, por la ambición, por el dinero, por el despojo. Nosotros debemos de seguir esta lucha contra este gran problema, este gran monstruo que está invadiéndonos. Entonces, debemos de hacer esta defensa por nuestra tierra, por nuestras cosechas, por nuestras milpas, por nuestras familias, por nuestra vida, por nuestro cuerpo y por todo lo demás que está siendo violentado. Les mando un saludos a todos y Espero que este, este proceso sea más grande cada vez y vamos a luchar contra todo.